El mensaje está lindísimo, esa es la idea, porque le contaba de la familia que estuve allá con un estudiante de de medicina, que se pasó las dos horas eh, concentrada en su vaina y no le interesaba para nada, pero tampoco hace un esfuerzo por integrarse. Eso pasa con los hijos, qué bueno, qué buen mensaje. Señores, déjenme decirle a ustedes que Teite Ferretería fue la que llegó pequeña ahí en la UBG con sacerdote. Y se ha vuelto toda una monstruosidad. Teite, ferretería. Aguamaría, no la uso como publicidad. Yo la uso por salud. No es un problema de allá, es que la uso de verdad. Pues miren, otra de las cosas que se han perdido son las fiestas patronales con relación a unificar a todos los sectores alguien me dijo la fiesta patronal es la fiesta del Ben bon, del Ben bon y las otros disparates pero la fiesta patronal en su etapa original vamos a hablar en los años del 30 hacia arriba de los años 40 se celebraba y se involucraba a todos los niveles y a todos los sectores, para que fuera una fiesta patronal real. Imagínense ustedes que el día, nosotros nos llamamos San Francisco de Macorís, lo correcto fuera que el 4 de octubre, día de San Francisco, fuera el día de nuestro patrón, y así era antes de, de 1899 antes de la muerte de Lili aquí se celebraba la fiesta patronal el 4 de octubre pero a Lili lo matan en el 1899 ya en el 1900 cuando comienza el siglo XX los macorizanos habían tenido una cosecha de mucha calidad una cosecha de café, de arroz, de cacao, tan buena en junio que se le acercaron al gobernador y le pidieron que querían que se le cambiara la fecha del 4 de octubre al 26 de julio para que se uniera ahí la muerte de Lili que fue un 26 de julio en Moca por Lora Lara por Jacobito Lara que luego después demostró que era un loco viejo y se dio un tiro por un problema sentimental pues los franco macorizanos le pidieron al gobernador que querían celebrar sus fiestas patronales el 26 y no el 4 de octubre para conmemorar y demostrar que San Francisco Políticamente estaba avanzado Que estábamos celebrando la muerte De Lili Ya aparece entonces Había una señora llamada Santa Ana Bueno, Pilar Tavera Alias Santa Ana Pilar Tavera ¿Quién era Pilar Tavera? Pilar Tavera era una señora Que era muy devota a la Virgen Santa Ana La mamá de Jesucristo Que así se llamaba eh, la, la, la abuela de Jesucristo Así se llamaba Santa Ana Ana Se llamaba Ana Entonces Doña Pilar Era muy devota De Santa Ana Entonces Doña Pilar todos los años hacía esa fiesta que vivía en la calle Santa Ana, cerca de la catedral. Y esa fiesta ella la acompañaba con los palos, tocando palos. En eso había un señor llamado No Pachico sino el cojo, porque le faltaba una pierna. Don Pocho, el cojo, ahorita me recuerdo, si Chano, mi hermano Chano está viendo el programa, o alguno de mi barrio está viendo el programa, me recuerda el apodo del cojo, que junto a, a Pilar de la Nieve se juntaban porque él era palero, sabía tocar palo. Y celebraban el día de Santa Ana. Entonces en ese sentido aprovecharon la presencia. Que venía de varios sitios. Don Panto el Cojo. Don Panto el Cojo. Junto con Pilar Taveras. Ya era una costumbre celebrar el día de Santa Ana. Entonces aprovecharon. Y e hicieron el conjunto. Y comenzaron a partir de esa fecha. Las fiestas patronales el día de Santa Ana, 26 de julio. Los gobernantes, o el gobierno de San Francisco local, el gobernador de ese entonces, que tenía mucha formación, tenía, eh, sabía lo que olía todavía la situación del pueblo, pues llegó a convertir la calle Santa Ana, como ahí vivía Pilar Tavera, en un acontecimiento que la calle, la calle completa era quien celebraba esas fiestas patronales. ¿Qué, hici, qué hizo el, la gobernación junto con el ayuntamiento? Que daban premio a las familias o a la familia que mejor limpiara, organizara, colocara papeles para llamar a la atención el Día de Santa Ana. Recuerdo que la familia Mejía Mejía, esa familia distinguida Que hoy vive en la Padre Hebrea Pero que vivía en ese entonces En la Santa Ana Se llevaban casi siempre El premio Porque tenía el gusto De hacer los adornos Entonces había una participación De pueblo, doy un salto Y le puedo decir a ustedes Que en mi niñez Y mi adolescencia Disfruté tanto las fiestas patronales Que siempre decía que cuando yo fuera adulto, si tenía que vivir en otro país, en vez, de, en vez de venir en Navidad, iba a venir en las fiestas patronales de tanto que me gustaba. Porque el Parque Duarte era la plazoleta donde se celebraba esas fiestas patronales. Por eso es que viene disgusto que el parque que hicieron ahí rompieron la historia de San Francisco, rompieron la historia del Parque Duarte, que su, en, en su origen se llamaba la Plaza de Armas. Pero como aquí las autoridades que han venido no conocen historia, ni le importa la historia, desde que comenzaron a inaugurar los parques, hacerlos nuevos, nunca pensaron en la naturaleza histórica de lo que ha sido ese parque. Y como siempre, desde esa época comenzó que las campañas electorales no se hacen en base a ideología, a doctrina, a valores, a conceptualización, sino lo que este carajo síndico pueda presentarle al público en pantalla para hacer creer que es el mejor síndico de eficiencia. Y de que el parque lo hicieron, nunca lo hicieron con fines de que ahí se celebrara. Se siguieran celebrando las fiestas patronales. Tú sabes cómo yo disfrutaba ver a Tito Alegría con un lápiz, ponían una cintilla con una bolita y el de la bicicleta tenía que puncharlo por ahí. Pero ahora las nuevas autoridades creen que esa porquería de Bembón bon, que traen en orquestas que no son de San Francisco, esa situación no son, déjame ver si es mi hermano, eh, sí. Buena. Si no, si buena, mi si que me llamó, que te manda mensajes, que te está viendo y nunca lo ves. Te digo, tío, llama a Manolo, dame oh. el saludo ahora eh. Ok, mi hermana. A a Qué bueno okay. que okay. mi hermana Nori, que sabe sí, no, mucho no, de no. esto, es eh, que debería llamarme, mi okay. hermana Nori, debería llamarme eh, eh, y recordarme el asunto de, la, de las fiestas patronales. Mi hermana Nori, si gusta. Me puede llamar sí, porque. Si ella me que le manda mensaje. Pero... No. Sí, sí. Está en el aire. Dinorita está en el aire. Oh, Dinorita me llamó que te llamara, que te manda mensaje y tú no lo ves, que ya te está viendo. Okay, Dinorita también. Qué chulo, qué bonito. Pues para mi sobrina, Dinorita, le voy a seguir explicando a Dinorita. Y, y, ese, un porque... y está mi mano Marco que también está viendo el programa y felicidades por un logro que te costó un precio y lo lograste <risa> lo voy a celebrar un día <risa> okay, okay. ok, entonces le deseo a ustedes que las fiestas patronales se involucraban los pobres muy pobres y los ricos muy ricos las fiestas patronales hasta cuando se sacaba la reina Todas las que sacaban reina Tenían valores Tenían una conducta maravillosa La que eran reina Que realmente esas reinas Pertenecían a la clase un poquito alta Real Pero esas reina Tenía que demostrar Que había valores Y habían conceptos Nosotros los pobres de Rabuepuerca. Celebrábamos las fiestas patronales desde la mañana hasta una hora que se nos permitía en ese entonces durar hasta las 11 de la noche si yo andaba con mi hermano mayor o con Mimín o con Alonso o con Tati y hasta con Chano, que casi era medio muchacho, pero ya era mayor que yo. Entonces, o con mi hermana Consuelito. O sea que teníamos que ir con alguien mayor para poder durar en las fiestas que se hacían en la noche. Poder durar. Y ahí yo tuve la suerte de escuchar, no bembones ni disparates, sino a Papa Molina. A esos niveles era que se producían eh, las orquestas que venían a tocar el día de Santa Ana. Te marcaban y te enseñaban para siempre. La calidad musical, la calidad, Papa Molina y esa, esa orquesta que cuando uno le escuchaba abajo, abajo del club, cuando uno le escuchaba, todos los pobres disfrutábamos de la calidad de Papa Molina. Pero señores, ese puerco que le untaban de grasa y que en la mañana sortaban ese puerco, y yo no sé por qué ese puerco tenía una tendencia a coger para el barrio de nosotros para rabo de puerca. Y se le mandaban todos esos muchachos llenos de un paquete de inocencia cuando las drogas aún todavía no habían hecho uso de costumbre en estos muchachos. Se embalaban detrás de este puerco porque el puerco pertenecía a quien lo agarraba pero lleno de grasa, lleno de aceite, agarró un puerco rebaloso. No tengan ustedes la idea. Después venía entonces el palo encebado. Entonces todo esto, en la medida en que se pierde, se pierde la esencia del pueblo. Por eso es que ustedes ven que los muchachos de los grupos populares se les hace más fácil ahora llamar a una huelga porque el paquete de pobre que ellos dirigen no tiene mucha vaina en la cabeza. Porque cuando un pueblo pierde la cultura, pierde su esencia del pensamiento. Y se vuelve una cosa que lo utiliza cualquier gente. Porque qué es que la educación tiene sentido. Entonces yo disfrutaba el día entero con el puerco después... Eh, hacer la carrera con un huevo pues, y una, un huevo colocado en una cuchara en la boca. Y el que llegaba hasta donde estaban las autoridades, los jueces, ese ganaba con su huevo que lo llevaba todavía sin caérsele. Eso era precioso. Yo hasta llegué en los últimos Fiestas patronales, invité a unos amigos míos de Santiago. Y en verdad que nos pasamos todas las horas disfrutando lo que eran las fiestas patronales. Usted ve que en España hay una carrera de toro llamado la, la, la carrera de, de Pamplona. En Francia hay otro tipo de costumbre. Estuve viendo en el Nacional de ayer que por Australia... Hay un encuentro de todos los que hacen papeles de Santa Claus, que se visten de Santa Claus. Se reúnen en Australia y se bañan en un río, el río más frío en esta temporada en Australia. O sea que conservan, defienden, pero San Francisco se está quedando sin cultura. San Francisco se está quedando sin tradición y los pueblos que se quedan sin tradición, cualquier idiota lo dirige.